La calle de la comunidad Bijau afuera se encuentra destruida, por lo que sus residentes hacen un llamado al gobierno para que solucione la problemática. Esto es el daño de una vez. Esto se ve una porquería. El llamado usted le hace a las autoridades. Ah, Alguien que por favor que no arreglen la calle. Para arreglar, arregla esto porque eso está, está, está, está buenísimo y está feísimo ahora esto. Hay, hay, hay, hay, que, hay que movilizar eso. Sí, claro. Si hacemos la calle, ¿se explotó? Me lo vendía toda la condición de la calle de aquí fue un allante le hicieron. Le tiran una cacarita por encima, ni lo majaron ni nada, ni lo prepararon como se tiene que preparar. Pasé una asquerosidad, eso a los pais de día ya empezaba de una vez a zambullirse la calle. Que por pues, favor que hagan algo por la calle, como ellos hacen algo, en no otra cosa que sin, sin tener valores, sin, sin motivo que hagan ahí por la calle, por lo menos que ahí sabemos mucha vida y es bien para ir y para todo el mundo. Vayan a si se por uno, porque no es, no es un trayecto muy largo. Es poco, poco metro. Pueden acceder a hacer eso. No le voy a decir que aún ni mañana porque yo no soy el gobierno, claro, pero sí tienen la posibilidad de acercarse más a ellos que uno. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.